Mire, yo he tenido hoy día un, una audiencia. ¡Wow! Ya no sabía ya decirle de, decirle al juez, ahí nomás por favor doctor ya estoy cansado de muchas preguntas pero es que así es el abogado el abogado preguntaba uno repreguntaba el testigo ¡wow! un poco más y ya salgo pero lo loco de ahí entonces cometí errores sí lo, lo he analizado en frío sí que ya para la próxima no debo eh, mostrar todas mis armas en las preguntas, ves. Siempre hay que guardarse un poco de la de las preguntas y no espladearse para para la siguiente audiencia. Hoy día prácticamente mostré toda mi, mi estrategia y y me fue un poco más, ves. Entonces ya eso ya me ha enseñado que para la próxima, en mi teoría del caso, ya va a ser un poco más ¡Oh! más más centradita ya. ya. Eso es lo que yo en verdad, lo que yo quiero de ustedes, eh, cuando salgan, salgan pero con, con visión y a, y como se dice, a litigar unos, traba, unos litigarán otros trabajarán en el estado, pero es igual ¿no? porque en el estado también hay hay un poquito de más responsabilidad en los casos, ¿ya? entonces vamos a pasar la lista para empezar con las eh... ah no, tengo otra mala noticia, de veras me he olvidado uy, uy. Ah, sobre eso. ¿otra? no, es una sí, la... broma ¿no? Van a seguir las clases virtuales. Ya, sí, parece que he estado reunido con la coordinadora y la virtualidad va a seguir con ustedes. Porque justo le digo, ¿cómo vamos a reunir de Piura, de Arequipa? Que el día viernes, ¿no más se van a reunir en la universidad? Le digo. No, entonces, me dice ¿no? Sí. Sí, doctor, justamente, disculpe que le interrumpa. Nosotros tenemos ese convenio con la universidad. Sí, sí nuestra carrera virtualmente. Así que yo pensé que era una mala noticia, todavía estaba que me con... no, no, no con usted, con usted no, justo conversaba con la que viajé a Ica por un caso y fui un rato a la, a la filial, ya también, ya la filial ya se ya ya se licenció también. Claro, o sea ahora claro, ya está la más fuerte la, la autónoma ya en estos sí, momentos. Sí, doctor. Justamente dijo usted hoy ya, pero vamos a celebrar con usted, vamos a brindar. Y vamos a estar felices y nos, nos dio una apertura, pero un poquito triste, doctor. Vamos a abrir vino, a esos vinos que tiene su espalda. Y un compino <risa> <Sí. risa> <risa> Y ya sabe, por hizo diciendo para al final, al término, doctor, de la... Nos día, reunimos doctor, en, en Lima, no hay vino, problema, doctor. en Lima. Por supuesto, doctor Miriam. Claro, yo, yo no me hago problema. Yo, porque no, si no va, lo vamos sí, a ir a traer a la chicha. No recule, no recule. Sí, no, lleva todo, sí, Hay hartos vinos ahí, no se preocupen. A la casa de Judith nomás, todo ya. Salud, a salud. saludos. <risa> Judy ¿tú vives en Lima? Yo tengo mi casa en Lima también, sino que eh, por temas como lo comenté, el de la pandemia, pues estoy ahorita aquí en una parte de Ancash donde tengo mi negocio, pero estoy en Lima, estoy partida en dos. Una parte de Lima y otra parte estoy así. Incluso hoy, hoy día acabo de llegar recién de Lima aquí a mi pueblo. Qué bien, caramba. Pero no hay problema, ahí nos encontramos, doctor. Ya sabe, está notado, claro. doctora. No recule, doctor. <risa> pero porque no, hay que esperar no, no, hasta cuando... Hay que vernos el domingo. <risa> no, pues, querida, amor, ya tenemos que celebrar el fin de ciclo. Pues estamos ahorita con los palos que nos arrancamos por la tesis. Eh, no, esa, es ay, ay, ay, la tesis, ay, ni me digan eso. No, pero yo le digo que si usted le pone un poquito de punche, la tesis va a resultar fácil, en verdad. Pero tienen que ponerle, un. sino que, ¿qué pasa? Que cuando recibimos las clases igualito, por ejemplo, yo para hacer mi tesis de maestría, el, el, el que nos hacía el taller de la de esta de tesis, nos decía una serie de cosas, pucha, que todos salíamos, todos éramos como ustedes, trabajadores, ¿no? El, el Poder Judicial, policías Funcionarios, pucha, que no sé qué es la variable uno que la variable dos que la hipótesis, que la matriz de poderes, que la... Ah, unos pero después Puebla, cuando uno ya lo toma con más calma, fácil. si sí, para eso hay este, en, en Google que lo sabe todo, ahí hay modelos. No, y de ahí nomás seguía. Sino que, eh, por ejemplo, yo, yo ahorita en estos momentos, por ejemplo, el trabajo que me han subido, yo lo, yo lo puedo pasar en túnel, porque ya me habilitaron el túnel. Y yo sé que esos trabajos me, me van a arrojar, tipo una tesis de, de alguien, ¿no? Me van a arrojar por lo menos el 80% de... ¿Cómo se llama? De, de, de copia y tela. No, no, no es similitud, doctor. Similitud, acuña, como, acuña. Como acuña, que no es plagio, es copia, va a decir. No, similitud. similitud, similitud, similitud no es plagio. Sí. A ver, Aguilar. Ah. Presente, doctor. Aguilar Cárdenas. Ya. Aikipa. Presente, doctor. Ambrosio. Presente, doctor. Ah. Veía las notas y decía: ¿Qué ha pasado acá? Ah, este es un festival de puro 20. ¿Qué? Decía, no, o sea, estoy enseñando mal. Somos inteligentes. por eso demuestra ¿Arapa? que tenemos un buen docente, Claro. ¡Arapa! ¿Arapa está? está la otra, si está otra. Arapa, no está. Ya. Artiaga, ya no viene ya. Ayón. Presente y buenas noches. Buenas noches, señora Antonia. Blanco Muñoz. Presente, doctor, buenas noches. Muy seria, lo veo a la señora Ayón caramos. Calderón Ay, Collado. Profesor. Presente, doctor, buenas noches. Soy seria. Calderón Peche. Doctor. Presente, doctor. Campodónico. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cansaya? Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cárdenas León? ¿Carpio Sánchez? Presente, doctor. uno García? Doctor, bueno, García me dice que está de viaje y cuando está no hay señal. ¿Se podría considerar el cáncer? Ella debió comunicarse con Saray? Pucha, Cunito, Cunito me está un poco mal, caramba. Pero me daba me, me el mensaje a mi privado, gusta si se lo envío. Ya, Centurión. Cermeño. No. Este, ¿Centurión Castro, está? Castro Flores se pasó, doctor, disculpe. ¿Cómo? Castro Flores se pasó, no llamó Castro Flores. Castro Flores, que, que recién usted me aparece. Por eso es que yo lo había tachado acá ya. Entonces usted no tiene nota, no tiene nota de, de nada. ¿Cómo va a ser usted, Castro Flores? ¿Me está escuchando Castro Flores? Sí, doctor. ¿Cómo va a ser usted? ¿Mm? A estas alturas ya no tiene, de la, de la primera unidad no tiene ninguna nota. La segunda unidad, por nada tampoco. Tiene que ver cómo soluciona su problema este Castro Flores, ¿ya? Sí, uno, uno, ay, uno me dice que está. Centurión. La verdad, yo, yo no quiero jalar a nadie, pero tampoco le voy a regalar, ¿ya? En, este caso, en el caso tuyo, Castro Flores, soluciona tu problema, habla con la coordinadora, ¿cuál ha sido el motivo? Y si la coordinadora me dice, dale una oportunidad o tómale, por mí no hay ningún problema, ¿ya? Pero tienes que sustentar el porqué tú sin asistente, Condori y Cacha? Presente, doctor. Condori Chambi? Presente, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal. ¿Corrales, Laura? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cruzado, Luján? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuba Escalante? Presente. Buenas noches, doctor. ¿Cuba Escalante? ¿Por qué acá hay yo, acá yo, acá mi auxiliar figura sin nota? No, sí, yo tengo me los parcial. dos datos. ¿Qué les ¿Mm? parecen los dos, doctor? A ver, voy a revisar nuevamente. Voy a darme la, la para ya está revisar. pasando, lista? Díaz Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz, Calderón. Díaz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Díaz Ríos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Tofanero. Presidente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Faustino. Presente, doctor, buenas noches, Faustino Díaz. Flores Perca. Flores Perca, presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal su vida, Flores Perca? Sí, está presente, doctor. González Zúñiga. González Zúñiga. Presente, doctor. Holguín. Presente, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Guayani. Wilcahuamán. Presente, doctor. Laupa. Presente, profesor, buenas noches. Buena... Loaiza. Doctor, presente, buenas noches, Loaiza favor. Buenas noches. López Cari. Presente, doctor, buenas noches. Mamani Ceballo. Mamani. Martí Colena. Presente, doctor, buenas noches. Medina Caldúa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguno de ustedes está...? En... A ver, vamos no. o a el ¿eh? No, yo simplemente le pregunto. Nada No, no pero... porque ahí allá... porque en mi grupo sí, se van a hacer con ellos por otro sitio, no, no van a venir acá. Claro, pero yo soy de Tensuyana y me escribí para lo... Pero allá viceversa. en Trujillo puedes hacer tú porque, el, el, bueno, tú, no, hay tan mamani que está en mi grupo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos toca dar charlas sobre tributación enseñarle a la gente cómo, se, cómo pagar los tributos, renta de, de, de quinta, cuarta, tercera, categoría. Eh, enseñarles a ellos, ¿ves? Entonces, el que está en mi grupo, en su sitio, puede hacer eso y lo manda con evidencia, nada más. Sin necesidad de que, de que nos reunamos acá, porque posteriormente se va, a tener, se va a tener una reunión por Zoom con todos los, los que están participando. Mejía López Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Mera Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Miranda. A ver, Mogrovejo Flores. Alfredo. Eh, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Benito. Estaba con problemas, doctor, de, de enlazarse. Seguramente Buena. en un momento ingresa. Miguel Ángel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morán Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches. ¿De Chincha, no, Morán? Muy muy baja su nota. Muñoz Enise. Presente doctor. Navarro Won. Presente doctor Navarro Guón. Neira. Presente doctor. Buenas noches. Dame bastante plata. Obregón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas doctor, noche. la compañera Díaz Paula ha escrito en el chat que el sistema le ha votado. Ahí está la clase. Díaz, Díaz Paula, ¿no? Eh, sí, sí, doctor, yo no, le presente, volví a entrar, claro, gracias. Conforme, conforme. Gracias. Palomino Cruzado. <risa> Paredes Arevalo. Presente, doctor. Guy Chapoyán. Presente, doctor, buenas noches. ¿Y, ya? ¿Y qué pasa con usted? Doctor, sí, eh, si me permite algo puntual, también lo que usted estaba manifestando, he tenido yo dificultades en el último examen y con la lentitud de la plataforma el sistema, en verdad que respondí poquísimas preguntas. En el primer parcial yo tengo 20, porque no tuve inconveniente de tiempo. Sí, sí, sí, acá tengo tus 20. Pero el acá segundo he tengo... ha sacado demasiado bajo y en verdad que sí. estoy ocupado demasiado. demasiado. Sí, ya. Pues no, no ¿Me han presentado tus foros? Sí, eh, te, dos foros que no alcancé en los primeros a poner, ¿Ves? pero luego todos. ¿Ves? Todos, incluso Entonces, el último. Y, por, está, estoy por ejemplo, ahí. si usted tiene una nota baja en el parcial, usted me presenta su foro y, y me participa, y eso le sube. ¿Ya? Así que tiene que participar sí, más bien. y trate de mandar sus foros a ti, a, a, a, a, al tiempo. ¿Ya? Y los últimos está, ya los he enviado a tiempo, doctor. Paja. Presente. Buenas noches. ¿Presente Ramírez, Rodríguez, Mónica. Rodríguez Altamirano. Rojas Arica. Romero Ramos. Romero Ramos. Sacachipana. Salazar Ponce. Salazar Ponce presente. Buenas noches. Buenas noches. Sacachipana, presente. Doctor. Presente, doctor. doctor. Disculpe, Sacachipana, presente. Estamos ya. presente, Sánchez Portillo. Sí, sí. Sánchez Portillo. Sac Santos Cunia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sarmiento. Presente, profesor. Sedano. Sedano. Serrano. Serrano Rojas, Carlos Alberto. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Taza Quispe. Tito Yalle. Tito. Tito Guñape. Presente, doctor, noche. buenas noches. Valderrama. Doctor, buenas noches, presente. Valencia Ato. Doctor, buena noche, buenas noches, noches. Valerio Miranda. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vega González. Presente, doctor, buenas noches. Buena, Velar de Huertas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vilcabana Manayay. Presente, profesor, presente. Robles Presente doctor, muy buenas noches Buenas noches Yatá Cormeño Presente doctor, buenas noches Buenas noches, Yupanqui Pardo Yupanqui Y Zúñiga Zúñiga profesor, Delgado buenas noches. Presente profesor, buenas noches ¿Me escuchó Zúñiga Delgado? Sí, Yupanqui no, profesor Romero, sino que no Romero puede activar que... el audio, Romero Ramos. Ya, conforme. Gracias, profesor. Do doctor, buenas noches. Yupanqui, a ver, Chipana, que de pase, profesor, doctor, que le dé pase, Yupanqui. ¿Cómo? ¿Doctor ¿A Yupanqui? Sí, sí, dije que le dé pase. No. Estoy acá, no. No está. A ver, voy a responderle, doctor. Sí, yo a todos le he dado pase. Doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe, no sé si me habrá considerado Sacachipán y Wilmer Rolando. Sí, sí, sí, Sacachipán, ya te, ya te conseguiré ya. Doctor, gracias. Doctor, Pedro Coronel, no me ha llamado. Ah, Coronel, de vera, me olvidé de Coronel. Acá estamos presentes, doctor. Ajá, ya, acá estamos. Ya, listo. Profesor Arapa, por favor, presente. Arapa, ya, arapa, ya. Ya, profe, bueno. muchas gracias. Ya, ya, listo, listo. Paciencia, ya está, ya. Doctor listo. Ángel Benito Mogrovejo Flores. Ángel Benito Mogrovejo. Eh, ya, listo. Gracias. Ya, a ver, ¿cuál va a ser el primer grupo que entra a la, a la caldera? A ver. Mi grupo. A ver, Mónica. Mónica, su. Por favor, antes que inicie. Sí, dime con Dori. El foro se ha abierto, creo, hoy mismo y hoy mismo también se cierra a las seis, dice ahí en el foro. No. A ver. Hugo, uh, si está aceptando, normal, nomás No, si acepta. No, es que verdad, eh, no. ahí dice fecha límite. Eh. Claro, no, pero el, el foro se cierra, a ver, el día. Hoy día. Eh, hoy día, mismo. hoy día. Hoy día se abierto a las 18 horas y se cierra el, el 5 a las 11 de la noche. Mañana, ¿no? No, pasado, no. Eh, pasado, pasado, el domingo. Ya. ya, doctor, listo, gracias. Ya, ok, ya. Señora Mónica, su sí? su sastre, su vestido sastre, por favor. Es una abogada, tú, tú, tú, ya. Voy a, traer, voy a traer mis sacos. Lógico. A ver, los que van a exponer, por favor, préndame sus pantallas. Es como el juez, es como rec recuerda el juez que le a un abogado lo... Le llamó la atención porque estaba así. <risa> claro. ¿Está bien o está mal? Está bien. está Hay que hacerlo, hay que parecerlo también. <risa> Ahí está Mónica, ¿Eh, ya ves, ahora sí, ya ves, ahora sí parece una, una fiscal. Ya está. Ya, a ver, eh, por favor, quienes van a exponer, ensina su cámara un momentito. Le he leído el primer tema, uf. Señor, bueno. Chicos, por favor, encima sus cámaras, las, los sí. participantes del grupo que vamos a exponer. Ayrita. ¿Cuál es su tema de ustedes? El derecho, derecho de, de estado. ¿Cómo? Derecho, derecho de, de estado? estado. Ya, ok. Me avisa para empezar. Eh, ¿Quiénes son? Eh, Mera Pinto, Mónica, ¿Quién más? Yo, estos Mamani, Juan, Laupa Pérez, Flora, Equipa, Guamash, Lenin, Calderón, Collado, Abdias, Valerio, Miranda, Mayra, Mera, Pinto y la que habla Mónica Ramírez Rodríguez. Ya, a ver, eh, lo que ha llamado su compañera, por favor, quiero ver su cámara encendida. De lo contrario. ¿Te pinto, presente, doctor. A equipa, Guamash, Flor Flavio, presente. A equipa, usted va a dar una exposición di cuenta que está ante, ante un juez acá. Ahí ya tiene 10 ya. A ver, la señora Mayra, cómo está, bien elegante. La señora Mónica, de igual manera. Usted también está elegante, Flora Equipo, no se preocupe. A ver, van tres hasta ahí. ¿Calderón Collado? No ha venido, creo, Calderón Collado. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, ah. Estofanero. Ajá. A ver, fíjese, presente, doctor. fíjese señora, Buenas ah, noches. señor Valero Miranda. Ah, así cambia, cómo cambian las cosas, Presente, doctor. Muy bien, señor Valerio. Estofanero, muy bien. A ver, ¿Quién falta? Uh -huh. mm. Calderón Collado, ahí está. Aiquimpa también. Estofanero también. Laupa. A ver, Laupa. Profesor Laupa. Laupa. laupa. laupa. <ríe> Su saquito, por lo menos, de Laupa. Súbete el cierre, amigo, de la casaca. Claro. ¿En serio? No, ¿verdad? Porque yo la nota conforme, ¿eh? después no me digan que hay discriminación. ¿eh? Eh, Aristóteles decía, doctor, el traje no hace al monje. No, está bien, pero lamentablemente este es una exposición, ¿no? Y Aristóteles ya no está. Ya fue Aristóteles. <risa> <risa> Aristóteles ya fue. Ya, uno, ya falleció doctor salió Aristóteles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, a ver pueden empezar tranquilo Para. tranquilo, pausado ¿quién va a exponer? Mónica muy bien, a ver empiece okay. señora Mónica muchas gracias Buenas noches, estimado profesor Eric Nixon Félix Benavente, eh, nuestro grupo. Johnny Estofanero Mamani, Juan Laupa Pérez, Flor Equipa Guas de Estado. En tal entendido, la existencia de normas jurídicas constituye el principio fundamental del derecho público contemporáneo. Entendemos también que la constitución política incorpora los derechos subjetivos y o fundamentales de la persona, así como la estructura del Estado y la de los órganos y organismos constitucionales que lo conforman, así como las relaciones existentes entre ellos. De lo dicho, se desprende la que la concepción de Estado de Derecho debe cumplir las siguientes exigencias. 1. Existencia de una constitución. 2. Separación, poder constituyente y los poderes constituidos. Tres, división de los poderes constituidos. Cuatro, existencia de medios para hacer valer la Constitución, por ejemplo, el habeas corpus, la acción de amparo, etc. Y cinco, efectiva responsabilidad de la administración pública, entre otros. Apreciamos que lo que antes significaba la concepción de Estado como derecho de la ley divina o la herencia monárquica que, que permitía sucesión solo de la élite real, Ahora, por esta nueva teoría del Estado de Derecho, el único medio de legitimizar jurídica y políticamente el mismo es evitar toda arbitrariedad del gobernante, puesto que el Estado se encuentra al servicio de la, de la población y no a la inversa. La norma imperante entonces es la constitución democrática. En su sentido y finalidad está en la protección de vida a los derechos de la persona. La concepción del Estado de Derecho se concreta en el pronunciamiento expreso de los derechos fundamentales y en la separación de poderes, dando así reconocimiento a los derechos inherentes al hombre, en cuanto es el fin en sí mismo, y separando los órganos estatales para evitar la tiranía. El Estado de Derecho, así entendido, no admite limitaciones a la libertad personal, siempre que las mismas estén sustentadas en la ley de modo tal que el gobierno queda bajo la preeminencia de la Constitución y la ley, debiendo actuar con irrestricto respeto a la norma fundamental. Siguiente diapositiva, por favor, me refiero a diapositiva 4. Diapositiva 4. Etapas del Estado de Derecho. Estado Liberal de Derecho. El Estado liberal de Derecho surgió como resultado de una crítica al Estado monárquico absolutista de los siglos XVII y XVIII. Esta es la forma de Estado que existía antes de la Revolución Francesa. Estamos hablando del año 1800, 1789. El rey concentraba todo el poder, en dicha, eh, dicho en otras palabras, el rey hacía la ley, el rey aplicaba la ley y el rey interpretaba la ley. Los pensadores e ideólogos de dicho pensamiento en el ámbito político fueron Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Viderot, Voltaire, David Smith, David Ricardo maltó y en la dimensión filosófica John Locke, Hobbes, entre otros. Asimismo, cabe referir que la aparición del Estado liberal con, coincidió con el fenómeno científico-tecnológico que fue la primera, revolución, la primera revolución industrial y que dio origen a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad capitalista, y a un nuevo tipo de Estado, el Estado liberal burgués. Siguiente diapositiva, diapositiva 5, por favor. Características del Estado liberal de derecho el Estado liberal de derecho establece una dualidad entre el Estado y la sociedad, es decir, ambos se conciben como, un sistema, como sistemas autónomos y claramente diferenciados entre sí, con identidad propia y dotados de su propia racionalidad y límites dentro de una dimensión política, económica y social. Dicho de otro modo, la soberanía reside en el pueblo. Eh, el derecho al voto, la democracia representativa, la división de poderes, la creación de un Estado no arbitrario, no absolutista, que respete los derechos eh, humanos, individuales y la ley misma. Son aportes significativos de este modelo de Estado. Diapositiva, por favor. Estado Social de Derecho. Surge del entendido de que el Estado de Derecho resulta insuficiente para hacer realidad el principio de igualdad. Por tanto, el Estado Social de Derecho tiene que proponerse favorecer la igualdad social real, incorporar dicho principio a las normas y al ejercicio del poder gubernamental. Diapositiva 7, por favor.